Ahora sí, buenos días. Buenos días. Había una vez, un bosque, un bosque hermoso en las montañas. Dos amigos salieron a caminar, disfrutar del bosque. Relajado, no era nada muy exigente andaban en, en unas sandalias como medio deportivas, estas sandalias aptas para caminar, caminando, hablando, a gusto, cuando de repente frente a ellos aparece un oso. Uno de los amigos inmediatamente reacciona muy rápido, saca su mochila, Saca, toma su mochila, saca sus tenis y empieza a poner sus tenis. Y su amigo le mira y le dice, ¡Ay, qué haces! ¡Nunca vas a vencer a un oso en una carrera! Y su amigo le mira y dice, ¡Yo no tengo que vencer al oso! Solo te tengo que vencer a ti. ¿Ya lo captaron? O sea, viene el oso y el que está poniendo su tenis sabe que no importa si el oso corre muy rápido, si él escapa más rápido que su amigo, será el amigo quien pierde la, presa. La, presa. la situación, que será la presa. La moraleja verdadera de este cuento es, no corras cuando ves un ojo, bajes tu mirada. <risa> <y refiras esos>. <risa> <risa> o sea, el planteamiento de ver quién va a ganar, quién va a perder, quién va a vencer, cómo venzo, cómo, quién es el adversario. ¿Cómo identifico a alguien para ser el adversario? El planteamiento es como profundamente equivocado. Así que, ¿cómo compartir con un adversario, convivir con un adversario? Hay que cambiar el planteamiento. Porque si no, vas a terminar siendo muy masoquista. Conviviendo con un adversario todo el tiempo, sintiendo que estás continuamente teniendo que protegerte o vencer al otro. Y el planteamiento es, uno gana, uno pierde. Y la realidad es que tenemos situaciones en la vida que así parece. Hay contextos que hace que de repente por el contexto, por la situación, por una conversación sobre la política o la religión o otro tema que nos polariza, de repente ves el otro como al lado opuesto. Y en esto es el momento de darnos cuenta que me estoy equivocando de planteamiento o necesito reorientar mi planteamiento. Y aquí no se trata de ocultar las diferencias. Porque a veces las personas que de repente vemos como adversarios lo vemos porque piensan de manera distinta a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo sería si nosotros solo podemos aguantar escuchar personas que piensan lo mismo que nosotros. ¿Cómo seríamos nosotros? Es un fundamentalismo extremo. Y nos convertiríamos en las personas menos interesantes, definitivamente menos tolerantes, y realmente estrechas. Así que nosotros, viviendo en la sociedad, en la comunidad donde vivimos, continuamente estamos expuestos, si queremos o si no, a diferencias. Y las diferencias es lo que nos rescata. Es lo que nos hace crecer. Es lo que nos hace aprender a tomar nuevas perspectivas. A reorientarnos continuamente. Las diferencias es lo que posibilita la sociedad. La, la, la sociedad. Bueno, si tu carrera es... ¿cuál es tu...? Psicología. Psicología. Imagina si todo el mundo fueran psicólogos. ¿Quién va, quién va a ser el cliente? <risa> si todo el mundo fueran periodistas horrible porque los periodistas nunca quieren estar entrevistados porque saben qué puede pasar toman tus comentarios fuera del contexto y todo se distorsiona para vender yo sé ¿no? si todos trabajaríamos o pensaríamos igual no funcionaría así que necesitamos las diferencias en un nivel muy, muy básico pero además dado que vivimos en una sociedad con diversidad ¿no? personas de diverso, diversas edades ¿esto? ¿no? diversos géneros diversas orientaciones sexuales diversos niveles de educación, diversas creencias religiosas, diversos tipos de compromiso social, diversas opiniones sobre la política, sobre lo que sea, diversas habilidades, diversas perspectivas, diversas razas, diversas comunidades, mucha diversidad. Y si no sabemos vivir bien en una sociedad diversa, vamos a tener, vamos a sufrir mucho. Y vamos a hacer sufrir mucho a los que están en nuestro alrededor. Y parte del problema del planteamiento del, de los dos amigos que, que ponen sus tenis o no es el planteamiento de ganar y perder. Y aún si puede haber hoy, son las elecciones aquí en, Mexicano, en México y por lo tanto tenemos ya armado esa situación en que algunos, algún partido va a ganar y otro va a perder. Es un hecho. Cómo poder continuar en una sociedad juntos, conviviendo juntos, sin tener una atmósfera de que mejor no hablar, porque si yo tengo que escuchar o... ¿no? como sentimos esto de que yo no puedo hablar con la gente que votó por ese otro, no, no, no los quiero escuchar y no quiero tener que hablar con ellos, pero vamos a estar compartiendo una sociedad con ellos y de hecho no es muy saludable si tú vives en una sociedad donde tú nunca hablas con alguien que tiene la una perspectiva distinta esta es una polarización muy peligrosa así que cómo empezar a poder conectar poder convivir poder hablar de las diferencias por primero cuestionar esta sensación de que esto es el adversario es, esto es el opuesto Salir un poquito de estas cajas muy dualistas, yo y aquel, el otro. Uno, del, uno de los problemas con estos planteamientos que la política y los partidos están construidos para generar el sistema nos hace sentir que es el otro partido. Parte del problema con este planteamiento es que cuando nosotros nos definimos en oposición a otro, al otro, a veces ya, ya no es tan claro quiénes somos nosotros. ¿Por qué? Porque somos no ellos. Y ellos se definen de no ser como nosotros y se pierde de la vista qué realmente son los valores que estamos cuidando. Y lo que termina pasando es que se genera est estos ¿no? binarios. Yo lo vi en los Estados Unidos con los dos partidos, que un partido en algún momento representaba la voz de los Obreros, etcétera, etcétera. En algún momento hace mucho. Y el otro, la voz de las empresas, de los negocios, de. ¿no? Y ahí hace mucho. Pero en algún momento histórico así fue. Pero te defines de no ser ellos. Y tú defines que no podemos permitir que ellos ganen porque va a ser muy mal. Y se va cambiando. <coughs> Y ya no, no estás representando lo que representabas porque te defines en no ser esto. Y esto pasa en muchas, muchos niveles mentales. En vez de saber quiénes somos, nos definimos que no somos esto. Eso es parte de lo que pasa con género. Nosotros, en, en vez de explorar quién soy yo, ¿cuáles son mis cualidades?, ¿cuáles son mis capacidades?, realmente, realmente expor, explorando dentro de mí, ¿de qué soy capaz?, ¿cómo quiero actuar?, nos pasamos en que, bueno, pues soy mujer, así que no voy a comportarme como un hombre, hombre, y un hombre, ¿Sabe cómo comportarse en oposición a su opuesto? Y ya no hay todo, todo el proceso de preguntarnos ¿Qué tipo de persona quiero ser? Y es aún más profundo incluso en el idioma. Y hay una teoría sobre la adquisición del idioma sobre lo que es el idioma, un, una teoría budista desde hace milenios que se llama la teoría de Apoja, por si quieren investigar. En esta teoría la idea es que no existe, no, no definimos categorías al ver las características de lo que pertenece a la categoría. Definimos categorías por lo que no es. Por ejemplo, y se ve con los niños. Dices a un niño, esto es un vaso. Un vaso. El niño se lo mira en vaso. Y después mira a otra cosa y dice, vaso. Y tú dices, no. Esto no es vaso. Esto sí es vaso. Esto. Quizás defines, quizás no defines, pero le dices, le haces entender al niño qué es algo en saber que no es. No explicamos al niño, no, un vaso es algo donde pones agua, en esto no pones agua, esto no es para contener líquidos, esto es para producir sonido, esto se usa en tal y tal contexto, no, simplemente esto sí, esto no. Y así va armando categorías comparando negativamente con lo que no es. Y cuando miramos cómo enseñamos a los niños pequeños, pero también cómo nos definimos ¿Tu partido ¿no? realmente para qué? ¿Qué representa? ¿Qué es? No es esto. esto. Esto es muy claro. Y es importante porque más se parecen en realidad más necesitan destacar las diferencias para que tú salgas y votes por ellos ¿No? esto es parte de ese sistema pero lo reproducimos en muchos otros campos ¿No? por esto los enemigos y los adversarios son tan convenientes para nosotros tener nuestra identidad ¿cómo sabemos quiénes somos? pues no somos como ellos, somos esto, no esto. ¿No? Esto es una falta de nosotros, tomar el tiempo y explorar quiénes realmente soy. ¿No? Y es muy habitual esta manera de manejar. Pero además, una vez aceptamos estos términos, yo y el adversario, yo y el otro. Estamos manejando esta categoría como completamente separado. Yo y el otro totalmente opuestos. Yo nada que ver con ellos. Mientras en realidad, ¿qué es otro? Otro en su definición es lo que no soy yo. Yo y otro en definición son completamente opuestos. ¿Qué es blanco? Es lo que no es negro. Y ya no estamos atentos a lo que es gris. Blanco o nada más dime, ¿para qué votaste, blanco o negro? Mm -hmm. Y cuando tenemos en muchas de las conversaciones donde sentimos hay un adversario, no es blanco y negro, es bueno y mal. Y cuando queremos convivir con quien pensamos era un adversario, este manejo de la categoría de yo y los malos. ¿No? Mi tía que es mala, mi tío que es malo porque él hace esto, o piensa esto, o actúa así, o vota así, mientras nosotros ¿no? con los primos o con mi familia que no somos así. Una vez empezamos a meternos en estas dos cajas, ¿quién quiere salir? Tú no quieres salir de tu caja porque tu caja es de los buenos. Y tú pones al otro en la caja de los malos. ¿Y después qué? ¿Cómo vas a convivir? Si sí, esta persona está ahí, pero primero nos estancamos, que no, no sabemos cómo hablar, porque esta persona tiene unas perspectivas horribles. Mejor, ¿no? Mejor evitar hablar con esta persona o evitar el tema o no vas a las reuniones donde él va a estar. Y esto sí pasa. ¿Sí? Pero no podemos ir a un mundo donde nadie de las personas con quien tenemos esta dinámica existe. Existimos, compartimos un mundo. Y si es toda una elección, una gran porción de, de, de tu sociedad, la, el país donde vives, habrá votado por otra persona. Y es muy importante, realmente es importante saber por qué, entender por qué. Tener una base de, de coexistencia, sino más. Yo, en mi caso, cuando hubo las elecciones en los Estados Unidos yo me di cuenta en cierto momento que yo no conocí una <coughs> sola persona ni en mi familia, ni en mis entre mis amistades, ni entre vecinos, ni entre nadie que apoyara a a cierto candidato a nadie es mucha polarización Vivía en toda una dentro de todo un círculo que no contactaba con los que están en el otro círculo. Y cuando me di cuenta de esto, me di cuenta, esto es muy peligroso. Es muy muy poco sano. Y tenía una experiencia bastante sopresiva, estaba. También pasaba muy poco tiempo en los Estados Unidos. Una vez que iba sin conectar con nadie, sin era antes las elecciones y todo, cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? No entendemos. Y no pude hablar con nadie que dijera, "No, mira, yo sí creo que sería un buen presidente, etcétera." Hasta estar en la, en un aeropuerto en Texas. Tenía escala y como mirando a la gente, Ay, ahora tengo mi oportunidad de, de hablar con alguien y como buscaba oportunidades, y dos como texanos, hombres tejanos, eh, se sentaban y yo empecé a hablar con ellos porque quise como y les pregunté y ustedes oye que no y uno, uno, como me dijo, bueno, tú seguramente no, pero nosotros sí. Mirando la ropa, que tú seguramente estás en otra cosa, pero nosotros sí. Y me empezaron a explicar por qué. Yo pregunté, ¿pero por qué? qué ¿Por qué? ¿Tú? Como investigación antropológica. <risa> Hazte cuenta. <risa> Curiosidad, pero, pero también como, ¿desde qué? Punto de vista esto es esta opción parece buena opción porque es una limitación de mi parte que yo no puedo concebir de una perspectiva sana, racional sana, válida desde la cual esta opción tiene sentido y me empezaron a hablar como escuchando, escuchando, y ciertas cosas no estaba como no, no veía las cosas así. Pero de repente, en cierto momento, saca el tema, un tema que, que me pareció muy interesante, que estaban en contra de todo, todo el neoliberalismo. Así se llama, ¿verdad? Uh -huh. Y empiezan a hablar y des, encontrando esta como una base, mucha gente de diferentes perspectivas podrían empezar y, a, y dialogar con ellos. Ah, pues tú no quieres esto, pero piénsalo. Ok, él está contra algo, nosotros también estamos contra esto, pero mira, vamos por este camino. de ahí se encuentra una base compartida. y una en en una de las… ¿a qué hora empezamos? Financiermente. 15 minutos. 15 minutos después. Okay. 15 minutos después. Okay. Uh -huh. ok. La… esta tarea que tenemos de encontrar manera de entender al otro. Esto es necesario para poder convivir. Encontrar una base donde ¿Puedes compartir un mundo? En un, una reunión que Su Santidad del Karmapa tuvo con estudiantes indios en la India hubo una pareja, ella era musulmán, de una familia muy tradicional, ella andaba con, con su burka, burka completa no pero regí, así uh -huh. y, ¿no? Como tapada bastante tapada pero no con la burka completa y él un hindú de, fami de, de buena familia de familia de cantastra y en, las, en la en Delhi donde vivían fue un un mega tema, no podían andar juntos. Y ahí la, la división en religiosa, ¿no? sí, cuando, cuando vas a un avión en la India te revisan mucho porque si sí hay mucho problema de terrorismo, precisamente alrededor de las apelaciones religiosas. Y también hay lo que llaman matanza de odor donde si una mujer eh, desgracia a la familia, así no sé si se dice, desgracia a la familia a ir a, con un hom hombre de otra comunidad, la matan por el honor de la familia. Pasa, realmente pasa, realmente pasa. Así que no era un poquito controversial, era realmente muy, muy complicada la situación. Pero estando en Dharamsala, donde estábamos llevando a cabo la, las actividades, ellos empezaron a tener más confianza y, y como eran más abiertas. Y en cierto momento ellos decidieron, porque era diálogo, decidieron tomar la oportunidad y preguntar juntos a Su Santidad el Karmapa, sus consejos. Cómo manejar la situación con sus familias. Cómo hablar con sus familias cuando los valores son tan y tan diferentes. Cómo crear un espacio, no? y lo que el Karmapa dijo dos cosas, uno que necesitan darle tiempo a los procesos, no buscar una solución rápida, pero que seguramente hay valores compartidos. Aunque la manera de manifestarse sean distintas. De, de ir hasta tocar una base donde hay valores compartidos. Y de ahí empezar a, a hablar con sus familias. ¿Está claro esto? una base compartida que siempre tenemos es de ser, seres humanos, que comparten aspiraciones. Y la pregunta es cómo llegar a poder hablar con otros, dialogar quizás, eventualmente, pero por lo menos poder estar sin pretender que somos iguales o sin no poder tolerar la presencia del otro. ¿Cómo llegar a este punto? Es clave salir de estas cajas de bueno y malo y encontrar una nueva un nuevo planteamiento, una nueva base donde sí podemos hablar como seres humanos y reconocer que los seres humanos tenemos diferencias y esto nos no descarta lo muchísimo que compartimos de ser en la, en la misma especie en este planeta. Y un tema que, que es interesante preguntarnos, que nosotros nos mm, escuchamos pláticas budistas, nos... No consideramos quizás abiertos, tolerantes, pero ¿cuáles son las perspectivas que no toleramos, que no estamos abiertos a esto? Y ahí tenemos trabajo. Porque a veces queremos descartar el otro por la misma cosa que nosotros estamos haciendo. Y muchas veces lo que no, no toleramos en el otro es algo que sabemos que tenemos y no nos gusta y mejor oponerlo en el otro. Pero en este caso de querer ser abiertos y tolerantes y, y abrazar la diversidad y las diferencias, pero la gente que no hace esto que no vengan con nosotros ahí tenemos mucho trabajo ser congruentes nosotros mismos cómo, cómo hacerlo y uno es de mejorar tu habilidad de comunicar comunicar en el sentido de escuchar y expresar muchas veces lo que pasa con el adversario es que no queremos escuchar sus opiniones y sentimos que nosotros no podemos estar escuchados por él ¿verdad? o sea los dos estamos en lo mismo queremos estar escuchados pero no queremos realmente escuchar ¿cómo, cómo salir de este planteamiento? ¿Cómo sacar la moraleja que bajas la mirada cuando hay un oso y no, no te pones a correr? Cuando estamos en estas situaciones, cuando sentimos que queremos estar escuchados, a veces el primer paso es escuchar al otro. darnos esta tarea, escuchar lo que el otro está diciendo. Y aquí escuchar qué hay detrás, cuáles son los miedos que hay detrás, cuáles son las inquietudes que hay detrás. ¿De dónde viene la perspectiva? ¿De qué punto de vista las cosas se ven como la persona no está viendo. ¿Qué hay ahí? ¿Y qué más hay aparte de la opinión que a ti no te cae bien? ¿Qué más hay? Porque una persona no es solo una opinión. Si nos miramos a nosotros tenemos muchas opiniones ¿no? y muchas son contradictorias no las tenemos todas a la misma vez ¿No? queremos cuidar el medio ambiente pero no queremos tener clima todo el tiempo tenemos impulsos contradictorios ¿No? y qué? esto nos hace gente mala desechable, descartable, no, somos seres humanos en ciertos contextos, en ciertas situaciones esto es lo que se manifiesta en otro, es otro. Cuando queremos compartir con un adversario, queremos generar un contexto donde lo que sale de la otra persona es otro. No es esta opinión no inaceptable, sino hay algo más, ¿qué más hay? Y esto permite que no estás interactuando como la persona mala con quien tú nunca ibas a sentar a comer. Dale al otro espacio de salir de la caja donde la tienes ubicada. Y si, otra, si dos personas están en su trinchera y tú quieres salir a un terreno neutral a empezar a dialogar, no puedes estar fuera de su trinchera con tus piedras y las piedras son palabras o argumentos que le vas a lanzar el primer momento que tienes la oportunidad de hablar con él, sino crear un espacio donde la persona no tiene que ser la equivocada, ¿No? porque en las discusiones muchas veces nos instalamos en la postura de, yo soy la persona que tiene la razón. Y tú eres la persona, por las cajas dualistas, si yo tengo la razón, el adversario, de por sí, yo sé quién es, es la persona que carece de razón. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos posicionando al otro? ¿Quieres dialogar conmigo? Hay dos sillas. Yo estoy ocupando la silla de la persona razonable, inteligente y buena. La otra silla, siéntete. es la CIA de los estúpidos y malos. Pues no funciona. Y a veces sentimos de hecho hay un dicho en tibetano con respecto a una comunidad tibetana a veces sentimos que las personas no van a escuchar hay que gritar y hay ciertos contextos en manifestaciones donde gritar tiene cierto lugar la mesa donde convives no es uno de esos lugares aunque desconozco sus familias pero las mesas de mi familia es como otros de... bueno, ya, no vamos a... <risa> Pero incluso en las manifestaciones de, de ex periodistas les puedo decir que no solo los gritos, más que los gritos son los letreros, con unos como slogans, unos, ¿cómo se llaman? Lemas o unos comentarios muy, muy buenos. Esto puede ser la parte más eficaz de todo lo que haces. que comunica el mensaje y bla, bla, bla. <risa> el, hay un, eh, su Santidad del Karmapa es de la región de Kham, en el Tibet, en el este del Tíbet. La gente de esta región eh, tiene una reputación que él mismo explicó de ser muy, muy eh, necios. Pero, pero necios, necios. Y ellos mismos tienen un dicho, entre ellos, que la gente de Camp de esta región, tienen sus orejas en el trasero. <risa> o sea, si te sientes a hablar con ellos, <risa> no te van a oír. Y también la implicación es que si quieres que te escuchen necesitas dar palmadas. Y sí es una, es una parte del, del Tíbet con mucha violencia física. son los guerreros del Tíbet. Mm. Literalmente. Mm. Y cuando nosotros sentimos que esto es lo que está sucediendo, es cuando tenemos, tenemos que realmente parar y pensar realmente la persona tiene las orejas en el trasero porque yo creo que no están aquí. Pero muchas veces antes de buscar, es, abrir las orejas, debemos la, necesitamos permitir que la gente abra su boca y escuchemos y generamos un ámbito en que nos podemos escuchar y necesitamos escucharnos para encontrar los puntos de contacto. Y para crear, al escuchar al otro generamos un contexto de poder escucharnos. Y esto es algo muy, muy, un principio muy básico del universo. Si quieres recibir algo, Muchas veces primero lo, lo tienes que ofrecer. ¿Quieres estar escuchado? Escucha. Y en términos muy pragmáticos tiene mucho sentido. ¿Por qué? Tú al escuchar vas a ir identificando cómo yo puedo entrar donde hay una puerta abierta. ¿Está claro esto? La persona está como, tiene cierta perspectiva y quizás piensa que yo estoy op opuesta. ¿No? Como estos tejanos que inmediatamente a ver mi ropa ya me tenían completamente ubicado, ¿No? Quizás correctamente, pero me tenían ubicado. Y la idea que cuando nosotros queremos crear espacio para poder intercambiar, convivir con una persona que tiene opiniones opuestas, estamos creando espacios donde podemos ser seres humanos, compartir algo muy, muy básico y a la misma vez tener diferencia. Pero también la verdad es que cuando Estamos conviviendo, honestamente, también queremos convencer al otro. Alguna vez estaba dando una, un curso sobre el budismo en una universidad y en el primer día eh, les pregunté a cada quien de presentarse y decir qué buscaba del, del curso, para yo saber. ¿no? Y me recuerdo, hubo uno que se levantó su mano cuando vino su turno y dijo de dónde era y que expresó que era evangélico, era cristiano y quiso entender el budismo para poder ir a países budistas y Evangeliza. a evangeliz evangelizar a los budistas. <laughs> <risa> y yo aprecié mucho que fue honesto, yo sé que está buscando, yo sé como cuál es su... Pero esto, y también aprecié que esto sí es muy inteligente, quieres convencer a los otros de sus errores, necesitas investigar primero. <risa> pero no en un espíritu de convertir al otro, sino de poder compartir una visión del mundo, necesitamos este elemento de, de, de saber cuáles son sus inquietudes, cuál es el motor que les hace tomar la posición que están tomando, cómo ellos están viendo la situación que a ellos esto les parece la mejor uh, opción, la mejor opción, ¿Mm? ¿por qué? Porque si queremos que las otras personas reconsideren sus posiciones, necesitamos darles el espacio de hacer, ¿Mm? y no que para una persona para cambiar su posición va a tener que, oh, no, va a tener que poner el sombrero del estúpido y decir yo fui muy estúpido, ahora ya entendí que ustedes son los inteligentes, yo ya voy con ustedes, yo era muy estúpido, sino darles de este espacio sin tener que despreciarse ¿no? o, o reconocer públicamente la falta de su ¿no? pensamiento de darle el espacio. Sin que yo cambiar de opinión o yo salir de mi trinchera acepta, implica que estoy aceptando estar et etiquetada como la mala. Que hasta este punto en mi vida ha sido una persona horrible, con opiniones horribles. Pero ahora ya voy a cambiar todo no podemos pedir que la gente cambie todo a la vez pero si sí queremos poder compartir un mundo y una sociedad y vemos que hay ciertas cosas que realmente queremos que la gente reconsidere cómo lo hacemos generar una invitación a que las personas lleguen a un espacio donde se puede escuchar y estar escuchado. Y estar respetado aun si hay un profundo desacuerdo con la perspectiva, pero con la persona todavía podemos convivir. Una, uno de los eh, movimientos de este momento son los movimientos de más conciencia de lo que es el acoso mm -hmm. eh, tuvimos todo, eh, todo la, eh, la conciencia que se ha ido abriendo o levantando o impulsado por este movimiento de mi primer acoso en los Estados Unidos hay un, una contraparte que se llama Me Too que no es yo también, es a mí también y hubo una, el otro día hubo una serie de entrevistas con las mujeres que habían hablado abiertamente por primera vez de acosos que habían recibido de personas, de hombres poderosos importantes. Y el, las entrevistas eran, ¿qué pasó después? Después de, no, varias personas, mujeres en posiciones públicas, en, en diferentes profesiones, como abrieron principalmente por Twitter o algo así, como dijeron que les había pasado y que sigue cuáles son las repercusiones de hacer y en varios de las entrevistas las mujeres mencionaron la respuesta pública de la persona que le había acosado porque muchas veces era un hombre público y no, no solo mujeres acosadas, acus también hombres y en este en varios, la respuesta pública del hombre era el tipo eh, pues pido una disculpa si haya hecho algo que podría haber sido percibido como indebido y ahí se ve que la persona no sintió el espacio de tener faltas de admitir que ha hecho, cometió un error esto puede ser porque sí hay repercusiones legales para este, este, estos actos pero también ni, ni poder ¿no? admitir que si sí hubo un error hay algo que, que aquí hay que mirar, hay que cambiar ¿No? y incluso ¿no? cuando hay una persona se puede negar qué pasó, pero hay muchas personas que se juntan, muchas mujeres o, o hombres que se juntan y dicen sí y aún así a lo mejor era su percepción exagerada pero entre estos comentarios hubo uno que me llamó muchísimo la atención que era de un hombre que dijo que eh, aunque me ha costado muchísimo tengo que agradecer a las mujeres que hablaron, ¿no? que, que declararon que hablaron de esto hacia mí, porque me han hecho mirar aspectos oscuros de mi carácter que, que era importante que yo viera. Y esto, si podríamos estar generando las condiciones para esto. yo creo que esta es la pregunta ¿cómo nosotros en nuestras conversaciones con personas que realmente no estamos de acuerdo con ciertas cosas ¿cómo nosotros podemos ofrecer condiciones que les invitan a reflexionar sobre su conducta tener el espacio de haber cometido errores o haber tenido opiniones que luego quieren cambiar sin que queden descartados como seres humanos. Yo creo que ahora no bueno, sí hay que terminar. Eh, como, una, eh, como una tarea pequeña de tú ir identificando si tienes adversarios en tu alrededor. Y cuando te das cuenta, sí, yo como siento a esta persona como un poquito... ¿Cómo cambias el planteamiento? ¿Cómo sería, en esta situación, ver que es una oportunidad de yo aprender, de yo crear espacios ¿Cómo tú podrías cambiar? Y si no ves una manera internamente donde puedes ver la cosa diferente, por lo menos estar consciente. Okay. Yo aquí ¿no? estoy poniendo a esta persona en esta silla de estúpido y, y malo y equivocado. y Mientras yo tengo esta persona ya no, no hay mucho que se pueda hacer. Uno es estúpido, otro es inteligente no va muy lejos. Pero la otra tarea es de estar escuchando. Escucha primero. Escucha con, con, con una mente abierta. La mente abierta que queremos que, que todos en la sociedad tengamos. Nosotros la tengamos primero. Así yo veo que pusiste esta entrada en tu página que no te desgorre, te desgorre el corazón de ver que este partido ganó o como que lo que sea, ¿no? O al revés, como ¿no? si sí, toma valentía toma cierto espacio. O si la persona ya está escuchando, intentar escuchar. ¿no? ¿De dónde viene? cuál, ¿Qué, qué son los valores? que esta persona está queriendo sostener o cuidar o defender al estar tomando esta posición y realmente dar la persona la experiencia de estar escuchando y quizás después estarás escuchado pero por lo menos habrás creado el espacio. Donde la diferencia es perfectamente aceptable. A ver cómo nos va.